Juntos vamos a crear un campo de conciencia Mingyue despierta. Todos los días, desde la una a las dos, PM China. Disponemos de cinco minutos, por lo menos, para conectar corazón a corazón y que las conciencias se fundan para mejorar el campo de conciencia mundial. ¿Por qué llamamos a esta conexión la comunidad de conciencia mundial? Porque nuestras conciencias conectan juntas, corazón a corazón, cuando nos fundimos en uno. Ahí surge el campo de conciencia uh, y se intensifica al mismo tiempo. Todos conocemos la teoría acerca de el entrelazamiento cuántico. Cuando el científico puso dos cuantos juntos. Conectados. Luego los separó. Él los llevó a una distancia muy grande. Un quantum lo puso en China, donde estoy yo. Y otro lo puso en París. Si yo eh, actuaba sobre ese quantum y lo disturbaba, lo disturbiaba, ese quantum cambiaba y el otro quantum que estaba en París, estaba en París tenía exactamente la misma reacción. Qué es lo que conecta a estos quantum? Los científicos no encuentran cuál es la razón y le llaman entrelazamiento cuántico. Esto significa que a nivel del quantum el mundo es bien diferente del mundo físico, del que experimentamos, del que vemos. En la conexión, sucede una conexión en la integridad. Es una integridad en el espacio. Y esa integridad es, eh, no, no tiene diferencia, realmente está fundida. La conciencia la puede crear cambios a nivel cuántico. De esos experimentos se han hecho muchos en China. La conciencia cambia el quantum. Y el quantum recibe el cambio. La conciencia es el estado más fino y puro de existencia en el universo. La conciencia tiene ese tipo de característica de los cuántums. La conciencia existe en un estado de integridad. Y ese estado de integridad es el, el, la integridad tiempo-espacio. Y va más allá de las fijaciones del tiempo-espacio de ver, escuchar, sentir, el pasado, el futuro, pero a nivel de la conciencia, especialmente en el estado mi yo puro, vamos más allá de los juicios, y nuestras conciencias conectan juntas y van más allá del espacio-tiempo. Conscience, conscience. Así que mi conciencia y tu conciencia ya están fundidas, juntas. Originalmente nosotros somos uno. No, no hay separación, nosotros y el universo también somos uno. Cuando digo esto, algunas personas pueden pensar, mi cuerpo es mi cuerpo, si el universo es infinito, ¿cómo puede decir que yo y el universo somos uno? En este nivel, nosotros y el universo somos uno, estamos hablando en el nivel del chi y en el nivel de la información y en el nivel de la conciencia. A nivel de chi, nuestro chi y el chi universal es una, uno, una unidad como una integridad, como una gota en el océano. Es una pequeña gota y el océano son uno. Ese es el nivel de Chi. En el nivel de la información, la vida, la información de nuestra vida, la información genética, la información de la conciencia, conectan con la información de todo el universo y esa información viene desde el inicio del universo, incluyendo toda la evolución del universo. A nivel de la conciencia, nosotros nuestra conciencia y el espacio universal somos uno. De tal manera que nosotros y el universo somos uno. No hay límites. Entonces todo nuestro interior y el universo somos uno. Nuestras conciencias se funden juntas en la completud del universo. Esto no es, no es una superstición, no, son, no es imaginación, es ciencia, ciencia de la vida, ciencia de la conciencia. Muchas experiencias prueban esto. Por ejemplo, cuando conecto mi conciencia, cuando ustedes conectan con mi conciencia, si mi conciencia está muy pacífica, ustedes podrán experimentar este estado muy pacífico de conciencia. Y la resonancia sucede inmediatamente podemos estar en ese estado puro de conciencia porque originalmente todos en nuestro interior tenemos diferentes niveles de conciencia existiendo al mismo tiempo al mismo tiempo, hay pensamientos, tú tienes emociones, tú tienes imágenes y al mismo tiempo tienes el estado puro de conciencia como el del un corazón de bebé. Todos esos niveles de conciencia existen en cada individuo al mismo tiempo. Cuando vamos a un nivel, la vida se manifiesta en ese nivel. Y ahora yo invito a que todos entren en esa, en ese nivel del corazón puro de bebé. Ese corazón puro de bebé, de conciencia pura, es muy libre. Todos tienen en su interior este nivel. Solo necesitamos darnos cuenta. Oh, originalmente Entonces, mi interior, interior es puro. Experimenta y te darás cuenta no que es real. No pienses que tú eres una persona común y corriente. No pienses que tienes muchos conocimientos, muchas ideas, que eres muy inteligente. Ahora solo, permítete darte cuenta que tú eres un bebé puro. Cuando nos damos cuenta de que somos un bebé puro, no a nivel corporal, somos un corazón puro de bebé, es una conciencia pura. Inclu incluso aunque tengas 80 años, tu corazón puro se mantiene. Tu corazón puro acompaña a todos durante toda la vida. Ahora juntos vamos a entrar en ese nivel El observador se observa a sí mismo. Esta es la manera de entrar en ese corazón de bebé. Todos cerramos los ojos. Todos cerramos los ojos y solo experimentamos, nosotros somos la conciencia pura, yo soy la conciencia pura. Y en ese momento realmente el interior se observa a sí mismo. Al principio tenemos esa intención. Observarnos a nosotros mismos en esa intención. Es esa la intención. Cuando realmente experimentamos, nos experimentamos a nosotros mismos, ese es el nivel Min Yue donde claramente el observador se observa y no necesitas pensar, yo me observo a mí mismo, solo experimentas, yo soy yo mismo, estoy en ese estado. La intención de observar desaparece. Y el interior se vuelve más relajado. When we inside, actually, Cuando decimos dentro, realmente, to the state, your state, es para the en estar en ese estado puro. You know del momento presente de la conciencia no es físico, no hay dentro, no hay fuera. This better, Min estamos en ese estado, Minyue. Y cuando estamos en este nivel time, durante largo tiempo, your word, tu mundo cambiará. Realmente cuando entramos en este nivel, nuestro mundo realmente cambia. Todos los conflictos, emociones, conflictos desaparecen. todo el interior del cuerpo se liberan los bloqueos porque los bloqueos en el interior del cuerpo vienen de las fijaciones de las ideas fijas, pensamientos fijos y todo tipo de atrapamientos o apegos y la mayoría están creados por el ego cuando sentimos la conciencia en el interior si si tiene bloqueos, el cuerpo tiene bloqueos. Y cuando estamos en ese estado, pueden aparecer problemas. Pero cuando vamos más allá de todas las fijaciones del ego, esos y estas no pueden trabajar, no pueden actuar, y entonces comienzas a volverte libre. Y solo experimentamos un estado pacífico y armonioso, un estado de la integridad, armonioso y pacífico. Relaja. Si tú te mantienes en esta intención, solo te relajas. Al principio, la mayoría de las personas tiende a ir hacia los viejos hábitos. Ah, yo quiero experimentar el estado puro, Minyue. Quiero entrar en un alto nivel. Y a veces la intención es demasiado fuerte. Y no puedes relajarte bien. Entonces no puedo entrar en ese alto nivel. Ahora solo relájate. Ríndete completamente. Yo soy Minjue puro. Come to this level. No Yo ya estoy en este nivel. Solo me relajo. Solo estoy en el ser. Me mantengo en este estado, y este estado va a ir mejorando por sí mismo. En ese nivel, nosotros somos uno. Y entonces tú, con una pequeña intención, tratas de experimentar. No te quedes tratando de experimentar lo interno y lo externo porque no hay dentro ni fuera. Cuán lejos tu conciencia puede llegar, no sabemos. Solo podemos experimentar muy, muy lejos sin limitación. Muy, muy lejos. y muy, muy profundo, a la vez, no hay diferencia, muy, muy lejos, muy, muy profundo. Diferentes puntos en todo el mundo son lo mismo. Here, there, all, in this entirety, Siente que todo is es un estado de integridad, no hay separación. Es un estado completo y absoluto en el um, momento presente. Tiempo, espacio, se vuelven uno, son uno. No hay pasado, no hay futuro. Relax. Relaja. En este estado, Min-joé. Podemos mantenernos haciendo algo. Now, we use our high level. min Jue. Ahora usamos nuestro campo de conciencia Mingyue de alto nivel. La conciencia transformando y, nuestro cuerpo de chi. Y va a ser manteniéndose en este estado. No vamos a fijarnos, no vamos a quedarnos atrapados en el cuerpo. El campo de conciencia, Mingyue, observa los detalles a través del espacio interior de la cabeza. Observa el centro de la cabeza. Le llamamos palacio Shen Shi. Ahora decimos Shen, Shen, chi. Shen chi, silenciosamente. Shen siente la vibración y la transformación sucede en el centro de la cabeza relajamos ese espacio The of the head Sentimos que el centro de la cabeza empty. se vuelve vacío, vacío muy puro, muy uniforme. Observamos y nos enfocamos en ese espacio. El centro de la cabeza abre su espacio y se vuelve muy ligero. Ahora observamos los cerebros. Cuando observamos los cerebros, decimos Xu, X y", silenciosamente. Xu quiere decir estado invisible de chi, como vacío. Es un estado de chipuro, le llamamos Shi. Cuando el interior dice silenciosamente Shi, con una sonrisa interior, inmediatamente sentirás que el cerebro se vuelve muy ligero, muy puro, un espacio vacío de chi. Si alguien tenía bloqueos en la cabeza, en el cerebro, en algún lugar, si sentía alguna tensión o tenía algún dolor, ahora está totalmente relajado. Minjue puro observa a través ese espacio. Observa a través y va atrás, a través y va a través gentilmente, muy suavemente. <tose> Mi puro va a través de cada célula pequeña a través de su espacio de chi. Todas las células están en un estado de chi. Mingyue okay. like the... the... va a través y se funde con el espacio de chi. Sí, y decimos shi silenciosamente. Very, very, very muy, very muy relaxing. relajados. Very, very la intención es muy ligera, sutil. Y, y poco a poco sentimos que el cerebro se vuelve puro, muy claro, un espacio claro y puro. No hay bloqueos, todo está armonioso. Una sonrisa pequeña. Si alguien continúa con algún bloqueo en algún lugar, y todavía no se vuelve un estado puro, no hay problema. Continúa observando y fluyendo y relajando a través, en un estado de alegría, en un estado feliz. Yo te digo que en el interior los bloques se han creado en base a tensiones y a fijaciones del ego, del ego. Ahora vamos allá, más allá del ego. Y nos rendimos completamente al espacio. Solo damos la pequeña información de con una sonrisa interna. Los pequeños bloqueos se abren y desaparecen, naturalmente desaparecen y el interior se vuelve espacio puro, de tal manera que no hay diferencia con el espacio del universo. observamos el espacio interior de los ojos observamos el espacio de la frente mi yue puro se funde en el espacio profundamente. Todo se hace a un nivel muy puro y en ese nivel puro no hay bloqueos. El chi universal somos uno. Nos fundimos con los oídos y con el espacio puro de la nariz vacío el espacio interior de la boca todo el espacio interior de la cabeza se vuelve muy ligero siente totalmente abierto el espacio interno de la cabeza se funde con todo el universo relajados en todo el espacio universal, min catch, catch, catch, catch. claramente, llenando todos los espacios del universo. Nuestro campo de conciencia se ha vuelto cada vez más y más potente. En este momento está en alto nivel y no solo limpia, los bloqueos en la en el campo de conciencia mundial, sino que transforma transforma los bloqueos de el cuerpo de cada individuo. Esto no es imaginación. Esto es una experiencia de alto nivel, de observación. Experiméntenlo. Ese poderoso campo de conciencia y el chi universal juntos continúan observando el espacio de la naturaleza y realizando sanación con nuestro campo de conciencia sanación a nivel de chi Sanación es un concepto, realmente es, es un tipo de transformación. Nuestro campo de conciencia armonioso de alto nivel va al espacio interior del cuello y observa muy profundamente cada célula del espacio interno del cuello. Se abren y se funden con el espacio del universo. The of the Ese es el, el principio de la completud. En la completud, en la completud universe, universal, whole oh, very el very tiempo, great. espacio y todo el universo son uno, no hay separación. Space Cada space pequeña space. célula cada espacio interno de cada célula y el universo son uno. Todo el espacio del cuerpo y el universo son uno. Mingyue se funde en el interior a un nivel muy sutil y al mismo tiempo se funde con el universo. Decimos silenciosamente y su información, esa vibración, transforma el chi. Todo y cualquier tipo de bloqueo de chi o de información se transforma. Cuando este estado sucede, en China le llamamos qi renhei, que significa el ser humano y el universo son uno. Es no, no es una frase, es un estado real, un alto nivel, un nivel de alto, un alto nivel de vida. Observamos y nos fundimos con los hombros y brazos, con el espacio interno. Relax. Se relajan Relax. profundamente. Relax. Se relaja. Observamos a un nivel muy profundo Relax. y relajamos durmiendo sin dormir, vacío. Los brazos, el espacio interior está en nuestro estado Mingyue, en todo el campo de conciencia y en todo el universo. Like yeah. Decimos shu silenciosa, suavemente. You, decimos shu sin decir, especially. sin decir shu, decimos shu. Esto quiere decir que no nos fijamos en decir shu, sure". lo decimos libre, suavemente, nada es importante. observamos y nos fundimos con el espacio interior del pecho nuestro poderoso campo de conciencia universal Va a través y se funde con el espacio interior del pecho. Relajamos al minyue puro. Cuando limpiamos ese espacio, solo relajemos, relajamos, Minyue, y todo el nivel de conciencia se vuelve más puro, más poderoso. Todo nuestro campo de conciencia se funde y transforma. Se funde y transforma junto con nuestro espacio interior del pecho. Solo siente que, que mi en el interior solo observa profunda y más profundamente, cada vez más fino de forma natural. Y sentirás que el interior se vuelve cada vez más claro y puro, con una sonrisa interior. Y el interior se vuelve más bello. Y sentimos el amor universal. El interior se vuelve feliz. Y el amor universal. Mm -hmm. Minjue se mantiene en el interior y los pulmones se transforman en un espacio infinito y puro. Right. Las mamas se vuelven un espacio vacío. El corazón se transforma en un espacio puro. Todo el pecho se vuelve un espacio infinito. Fundido con el universo, decimos shu, silenciosamente en ese espacio. Totalmente relajados, con una sonrisa interior. La mayoría, la mayoría de las personas realmente están en ese estado sintiendo el infinito espacio. Y ese espacio de Chi se vuelve cada vez más ligero, más fino, más luminoso. Y si sientes que algún espacio interno tiene algún bloqueo o tensión, o tensión? Yeah, Min the, uh, your... Tu minyue va a través de él y solo se relaja. Relaja, minyue Min en in that space. ese espacio diciendo shu. Durmiendo sin dormir. Transform, transform, el interior se, se transforma, transforma, transforma, interior, transforma se vuelve puro, vive, uniforme, armonioso. Profundamente el interior se funde con la totalidad del universo, cuanto más grande mm -hmm. se hace grande como el universo. So, be the ah, Todo yeah, el cuerpo the de Chi se funde con el universo el humano y el universo son uno, y cada célula pequeña también se funde con el universo. Cada órgano interno también se funde con el universo. Cuando ese estado de fusión se vuelve muy abierto, muy armonioso, muy balanceado, equilibrado. Quiere decir que nuestra vida es muy saludable. Solo nuestras conciencias, nuestros juicios, And Pueden crear limitaciones, and bloqueos. Think, mm. cells, cells, si tú piensas cells, cells, en tus células, o oh, mis células, que tus células son solo and células físicas could, o que tu corazón es solo corazón, could, corazón físico, y si lo imaginas, si lo sientes a ese nivel, vas a quedar limitado y fijado. En el nivel de la conciencia pura del estado Minjue, el corazón es abierto, es un espacio de Chi abierto. Obsérvalo. Corazón de Chi y todo el Universo Chi se funden y se hacen uno. Cuanto más abierto tu corazón, más saludable. Corazón abierto, todo el espacio interior del pecho abierto, vacío. Siente que el interior de todos y de todo se vuelve abierto, armonioso, con una sonrisa. Y Minyue puro observa el espacio interior del abdomen. Todos los días estamos en ese campo de conciencia Minyue de alto nivel. Y así ese campo de conciencia se vuelve cada vez más claro y más fuerte. Nosotros conectamos. Y luego, observando el cuerpo, el interior, podemos sentir que súbitamente, ahora en el espacio interior del abdomen, súbitamente se transforma. Y se vuelve un espacio infinito puro y armonioso. Esa bella conciencia colectiva, ese campo de conciencia, nuestro limpia todo el interior del cuerpo y al mismo tiempo todo el mundo, al mismo tiempo. El espacio interior del abdomen es... Hígado, vesícula biliar, el espacio páncreas. interior se abre. Mm -hmm. Espacio del páncreas, okay. del vaso, se abre. Mm -hmm. <tose> El estómago, el intestino, su espacio interno se abre. El espacio interior de los riñones, vacíos, vejiga, sistema reproductor, su espacio interno todo el espacio interior del abdomen. Nuestro poderoso campo de conciencia se funde con ese espacio y ese espacio interior del abdomen se funde con el campo de conciencia infinita min yue, y se funde con el universo en el, infinito en el campo infinito de conciencia cada individuo cada conciencia individual la conciencia pura es como una gota de agua que se funde en el océano. Y hoy estamos enfatizando, destacando el campo de conciencia, ese campo colectivo de conciencia. If you stay in English, the si nos mantenemos if you en estado ni naturalmente nos hundimos con ese campo. But, uh, if you have a from your level, Pero si tú si tú estás en, en el nivel del marco de referencia esta es mi conciencia, este es mi mi yoé. Yoé, los pensamientos del ego van a crear limitaciones y tu soporte va a generar fijaciones en el cuerpo. Cuando solo experimentamos Mingyue en un estado muy uniforme y pacífico, sin pensamientos ni juicios, eso se hace pura, una realidad pura. Esa realidad pura. Y todo el campo de conciencia mundial se hace en uno. Todo el campo de conciencia, se funde con el espacio interior del abdomen y el espacio interior del abdomen se funde con todo el campo de conciencia. Cuando nos fundimos con ese espacio, nuestra conciencia se vuelve muy muy bellas y armoniosas y ese estado transforma el chi y así el chi se vuelve armonioso y bello todo el cuerpo se vuelve saludables y todas las funciones están activamente bien Observamos si nos fundimos con el espacio de la columna vertebral, desde las cervicales, torácicas, lombares. Sacro y coxis, toda la columna se vuelve puro chino. El sistema nervioso central se vuelve transparente, vacío. Mm. Nos fundimos en el campo de conciencia. Observamos y nos fundimos con el espacio interior de las piernas, glúteos caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies, todo el espacio interno de las piernas. Se vuelve muy puro el vacío. Decimos suavemente, muy suavemente, gentilmente. Se funden con el universo. El interior puro se vuelve muy sutil, ligero. El campo de conciencia observa y se funde con todo el espacio interno del cuerpo de Chi. Todo el cuerpo de Chi es mi puro. Ese cuerpo Minyue se funde con todo el universo. Y armoniza. Minyue es muy armonioso. Nuestros Minyue Min se funden y crean el campo de conciencia armonioso y ese campo de conciencia armonioso se funde con el chi universal constituyendo una integridad armoniosa es una integridad consciente y se funde con el chi interno del cuerpo con el cuerpo de chi y así crea un cuerpo de chi armonioso. Y ese cuerpo de chi armonioso y esa conciencia armoniosa se funden con el universo. Y así constituyen una integridad o completud armoniosa e infinita. Despierta. Es una completud armoniosa y despierta. Con una sonrisa interna. Muy pacífico con la felicidad interna. Siente el amor universal. Nosotros y el universo somos uno. Muy armoniosos, muy, muy puros y claros. Ahora, sin hacer, sin pensar, solo siente. La respiración de la conciencia, la conciencia despierta en el universo y disfruta esa respiración por un corto momento. La respiración del universo consciente y despierta. Relaja, relajaos, todo es perfecto, relaja. Bien. Sostenemos una bola de chi entre las manos y los brazos y elevamos despacio el chi por encima de la cabeza, vertemos el chi, el chi va a través del tan tien superior, cuello, Tanti en medio tanti en bajo cubrimos tuchi con las manos el ombligo. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Bien, todos habéis estado en un muy buen estado. Nuestro campo de conciencia se vuelve cada vez más potente. Yo espero que todos Conecten con ese campo de conciencia para hacer la, tu conciencia más estable, más puro, más fuerte en la vida diaria. Y nuestro estado, nuestro curso Mingyue va a comenzar el 9 de septiembre. Si quieres, Registrarte, por favor. Hazlo lo más rápido posible. Y así te enviaré el link de la sesión. Y espero que todos mantengan este estado en su vida diaria. Cuando hagan algo, sienten que su interior está centrado en estado de conciencia. Muy bien, gracias a todos.